Y sigue pasando de la A a la Z a través del VER TV, por supuesto, y como lo dijimos, hoy venimos a full en este inicio de programa con los invitados e invitadas, y ahora mismo vamos a saludar... A la psicoanalista, en este caso Marina Lerdes, que siempre está del otro lado y lo venimos mencionando porque agradecemos enormemente a los diferentes profesionales que integran el Colegio de Psicólogos, como así también el guión 2 aquí en Venado Tuerto, porque se ha ido generando esta disposición grupal para que podamos charlar y compartir con ustedes diferentes temas que muchas veces surge quizás la mención y siempre, tal vez, por decirlo de alguna forma, queda a la pasada. Pero son temas que están presentes y que muchas veces nos van a ayudar también desde lo personal para lograr mejoras y ni hablar si aún más asistimos a un consultorio con un profesional, en este caso como Marina Lerdes, que en primer lugar te saludamos, consultarte cómo estás y agradecerte enormemente, por supuesto, por acercarte hasta los estudios del VERTV. Por favor, buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Cuando surgía esta invitación, justo en la semana tuvimos la visita del psicoanalista Juan Paulini y también decía de mi parte, ¿qué temas surgen de parte de ustedes? Porque cada cual también tiene sus preferencias, sus gustos, como todos, nos sentimos más cómodos siempre dentro de la profesión hacia determinados temas, que aborden, que trabajen actualmente. Y vos tirabas también otro tema fundamental que tiene que ver con la adicción ...con la obesidad y ahí surge realmente un vínculo que eh, da mucho para hablar. Por empezar preguntarte, ¿qué es la adicción y desde esta relación a la obesidad cómo se define? Bueno, eh, hace un par de años que me dedico a lo que es adicciones en general, eh, a sustancias... Uh -huh. eh, no. Bueno, ...he trabajado muchos años con adictos a, a drogas, consumo de drogas, de alcohol... Eh, básicamente siempre me gustó el área de, del sobrepeso Entonces, bueno, empecé últimamente, hace un par de años atrás A dedicarme más a la problemática en sí Adicciones hay millones y hay muchas eh, Hoy en día a veces se habla de adicción y a veces se habla de toxicomanías Porque en realidad hablamos de la función de lo que es un tóxico ¿no? Cuando un objeto o una sustancia eh, pasa a ser tóxica para el organismo Porque en realidad Si relacionamos la comida La comida no, no debería de generar eso No debería generar eso Y no debería ser un tóxico Y no debería ser una droga claro. Pero bueno, hay que ver qué función eh, Toma esto en las personas O los pacientes que tienen Problemática con sobrepeso, sobre todo uh -huh. eh, Hay una función que cumple la comida Como en el adicto O en otras adicciones lo que cumple una droga, como puede ser el alcohol en un paciente, la cocaína en otro paciente, bueno, y es la comida en los pacientes que tienen problemas con sobrepeso, o, bueno, obesidad mórbida, ¿no? Yo uh -huh. trabajo con pacientes, algunos se han operado y otros, bueno hacen el trabajo de manera, la terapia individual o la terapia grupal. Uh -huh. Y esta relación tan tóxica entre la adicción y la comida, ¿también se puede dar en eh, pacientes que tengan algún trastorno eh, eh, de alimentación, como puede ser la bulimia? funcionarían de la misma manera, pese a que el resultado por ahí es distinto en cuanto al peso. Claro, eh, la bulimia y la anorexia eh, son otros tipos de patologías que también uh -huh. están en relación a lo que es la función de la nutrición. Claro. Eh, a ver, puede haber también en los pacientes con problemas de sobrepeso, conductas bulímicas, uh -huh. ¿no? esto de comer en exceso, justamente la bulimia tiene que ver con eso de comer en exceso, la culpa, el, el acto seguido que es el atracón uh -huh. y el vomitar como un, una suerte de compensación del sobrepeso. Uh -huh. eh, después la anorexia y la bulimia como otras estructuras psíquicas, aparte de lo que es la comida y el sobrepeso, son uh -huh. otras cuestiones que tienen otro tipo de tratamiento claro. más específico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en este momento yo no me estoy dedicando a eso, sino que me estoy dedicando... ...al exceso de comida... Claro. ...y la anorexia justamente es el reverso... ...claro, tal cual... ...es la, la contracara... Uh -huh. ...es de, de comer nada... ...exacto... ...justamente, ¿no? llamar la sensación de hambre supongo... ...no sé, porque no, no te ingieren... Eh, ...bueno, y, y creo que lo fundamental... Uh -huh. eh, ...es el trastorno de la imagen corporal... Uh -huh, ...hay claro. una distorsión de la imagen corporal... ...que llamamos nosotros... ...que tiene que ver con eso de que cómo me veo... ...o, o qué, qué, qué imagen refleja el espejo... Qué pasa también en el sobrepeso, porque uh -huh. muchos pacientes no se ven eh, con el, los sobrepesos o, o con los kilos que tienen de más. Claro. A veces en una foto, o a veces, bueno, justamente se van a medir ropa en algún momento, hacen el click de que, uy, cuánto, cuánto peso que tengo, o cómo uh -huh. me queda la ropa. Bueno, en la anorexia pasa lo mismo, pero en el otro extremo. Estamos ¿no? Hablando En casos más graves, Marina, y volviendo a este inicio, como siempre decimos, preguntamos desde el desconocimiento, por eso traemos a profesionales, muchas veces eh, se escucha el argumento quizás más desde lo nutricional, lo vayas a saber con qué mirada, porque hoy se opina tanto, se juzga tanto uh -huh. también, pero que decimos, y no, toda la familia es rellenita, entonces bueno, puede haber algún factor genético, alguna cuestión, pero desde la psicología, psicología o el psicoanálisis, uh -huh. ¿Qué mirada se da del causante a esta adicción a la comida? Bien, eh, hay, muchas, hay muchos factores. A ver, eh, algunos, a veces la, la genética puede influir. Uh -huh. eh, pero sobre todo yo apuntaría al vínculo eh, en la niñez, a la uh -huh. forma de alimentar eh, que tiene una madre con un hijo. Eso uh -huh. es fundamental, los primeros años de vida que... Son la constitución del inconsciente, hasta los 6, 7 años se, se empieza a constituir todo lo que es el inconsciente. Y hay en los pacientes con sobrepeso, como también hablábamos de anorexia y bulimia, como una fijación oral, a una etapa oral del desarrollo sexual, ¿no? Freud hablaba de que el bebé o el niño va pasando por diferentes etapas. La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, hasta llegar a la etapa eh, sexual. Eh, entonces... Se ve mucho esto, esta dependencia de la oralidad. Hay un problema con la oralidad, con la boca, eh, donde se necesita consumir determinada cantidad de comida o de una sustancia o de una droga para lograr una especie de satisfacción que es engañosa, porque es una satisfacción momentánea, como puede generar una sustancia. Claro. Eh, es engañosa porque después trae aparejado todo el sentimiento de culpa, un montón de consecuencias. Eh, pero bueno, sí, tiene tiene que ver mucho la relación con la madre, cómo fue la relación con la madre, con el padre, cómo uh -huh. fue la alimentación en la familia. Uh -huh. eh, porque, a ver, el primer vínculo que existe entre una madre y un hijo es eh, el llanto. Entonces la madre supone de que el bebé tiene hambre y entonces uh -huh. le ofrece la teta. Tal le cual. tapa la boca. Uh -huh. Entonces... Si partimos de, desde ese primer inicio del contacto de un niño o un bebé con la teta materna y esa etapa de satisfacción que genera tomar la teta, uh -huh. bueno, hay fijaciones psíquicas, inconscientes, que después quedan reprimidas y que en la otra etapa, digamos, adolescente o adultez, se intenta recobrar aquella primera vivencia de satisfacción, que fue con la teta, que fue con el chupete, que fue con la mamadera. Uh -huh. Tal vez con la comida, o tal vez con una sustancia, o claro. tal vez eh, en el placer de, eh, del mate, de, de todo lo que tenga que ver con la oralidad. Y en este caso, quizás, ¿cómo se podría prevenir de algún modo esta situación? Eh, o, ¿O por qué se da este disparador de no lograr, qué elaboración se da en el inconsciente, en la mente, de no lograr esta satisfacción? Eh, ah, ¿Por, ¿de qué, ¿por qué se surge esta adicción en este caso, lo que hablamos, a la comida? Bueno, en el caso de la adicción a la comida, eh, o puntualmente, a ver, yo trabajo es... Eh, la pregunta que yo le hago al paciente, uh -huh. o trabajo de manera grupal también, es... Eh, ¿Qué función ocupa o, o qué función cumple la comida en vos? Uh -huh. Porque en la mayoría de las personas la comida tiene una función que es de nutrición. Claro, claro. Mucha, hay una frase que me quedó siempre guardada que dice... Comer para vivir, no vivir para comer. Claro, cuando alguien utiliza la comida como premio, como castigo, bueno, esto también se suele ver desde la crianza, ¿no? Los uh -huh. chicos que lloran, ahí no, no llores, tomá, te compro esto, te compro esto en el kiosco, o los lo vemos en el supermercado todo el tiempo, uh -huh. digamos, esto de tapar, o bueno, trajiste una buena nota entonces vamos que te compro un helado, es como yeah. que esto ya lo, tra lo traemos bastante culturizado yeah, totalmente. y esto como premiar o castigar en relación a También. algo rico o la comida, sí. bueno. Sí. Entonces estas cosas van marcando, quedan en el registro del inconsciente. Eh... Cómo prevenir y no se puede prevenir, porque uh -huh. ya está, digamos, ¿no? Alguien que estuviera en análisis o algún niño que tuviera sobrepeso en este momento, que hay muchos, debido uh -huh. al, al uso de la tecnología y a los juegos y, y internet, todo lo demás, que ha provocado uh -huh. mucha obesidad infantil y en adolescentes también. Claro. Eh, bueno, en análisis, en un trabajo individual, eh, se puede llegar a, a rever estas cuestiones, a, a pensar, a elaborarlas, a traerlas. ¿no? Justamente trabajando de manera individual es mucho mejor que de manera grupal. Uh -huh. claro. eh, a ver qué función cumple eso para mí, claro. en mi estructura psíquica, en mi inconsciente, que el paciente pueda dar cuenta de eso. En un trabajo psicoanalítico, que trabajamos justamente con, con la palabra, uh -huh. eh, no enseñamos, no educamos, justamente nosotros eh, escuchamos y, bueno, y hacemos escuchar al que está enfrente. Eh, bueno, justamente ese trabajo es el de, el de autoconocimiento de cómo funciono yo o qué función cumple la comida en mi vida o por qué, ¿no? bueno. Claro, la elaboración que hicimos de, de lo que es la comida para nosotros. Totalmente. Te pregunto, ¿a cualquier edad se me puede despertar la adicción a la comida? Más allá de todos, estas herramientas, va, todos estos fundamentos que me estabas contando desde la niñez. Digo, de repente, tengo algún ejemplo de conocer gente que era muy delgada y de repente se fue al otro extremo. Eh, ¿Suele ocurrir? ¿Pasa? ¿No pasa? Eh, ¿Suele ocurrir? A ver, ¿en qué punto? Eh... En la adolescencia, por ejemplo, es una etapa eh, fundamental donde aparece la problemática con la comida. Eh, ¿Por, ¿Por qué en esa etapa? Porque es una etapa de duelo, porque mm, ahí, eh, eh, viene de adolecer justamente, ¿no? Es una etapa de que al adolescente todo le duele, está en disputa con, con el papá, con la mamá, está en una situación de vergüenza, eh, los cambios corporales... Mm. Eh, bueno, hoy en día, a ver, eh, también se sufre el tema del bullying en el colegio. Entonces vemos casos de anorexia como vemos casos de, de sobrepeso. Eh, y se puede utilizar a veces la comida o el exceso de comida justamente como una forma de tapar... De anestesiar, un dolor. ¿Y puede ser que eso te genere como una sensación de recompensa y de que está todo, o de un bienestar así como muy momentáneo y por eso también, a ver, nuestro organismo generan este tipo de hábitos? Porque vos hoy decías, muy bien lo marcabas, sí. quizás el adulto primero premia al niño y después uno mismo también tiene ese control en la adultez, la responsabilidad, como en tantas cuestiones que uno debe <risa> ir asumiendo en esto que es la vida, también uno mismo puede generarse esa propia trampa, digamos. Totalmente, sí, sí, es un círculo vicioso, digamos, de, bueno, me premio, eh, después me castigo, después estoy a dieta, después hay una recaída porque la, las dietas cuesta mucho sostenerlas, más si son dietas estrictas, entonces, bueno, hay personas que se someten a dietas estrictas eh, y eso no, no perdura mucho en el tiempo. O sea, a ver, yo trabajo con eh, la terapia de, de grupos eh, justamente para ver esas cuestiones psicológicas ...en relación a la comida. Después los pacientes van a un nutricionista... ...y hacen su actividad física... Claro. ...pero bueno, eh, eh, va más allá de... ...a ver, sin menospreciar a las demás profesiones... Uh -huh. eh, ...si alguien tiene sobrepeso, obviamente... ...tiene que hacer una dieta, tiene que hacer ejercicio físico... ...eso es algo como básico, todos lo sabemos... ...pero hay cuestiones y mecanismos inconscientes... ...por ejemplo, que nos llevan a la ansiedad... ...a la compulsión, a repetir actos... ...sin darnos cuenta, ¿no? ...como premiarnos todo el tiempo... Claro. Y esas cuestiones inconscientes, si no las podés trabajar eh, en una sesión o con un psicoanalista, eh, bueno, se van a seguir repitiendo mm. de por vida. Claro. Y van a generar ese, ese exceso de peso sí. cada vez más. Mayor. Y te quería preguntar, Marina, porque recién hablábamos de dietas muy estrictas, que quizás eh, una persona con mucho sobrepeso viste arranca con el nutricionista, con la actividad física y ve que empieza a descender y entonces empieza a negociar con esto que estamos diciendo recién, no, bueno, eh, no como, entonces no no, ceno no más, entonces eh, bajo calorías, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar que de un extremo de obesidad se conviertan en un anoréxico o en un bulímico, o sea, ir de un extremo al otro? Y, y a ver, yo no te puedo dar eh, respuestas generalizadas porque nosotros trabajamos caso por caso, claro. paciente por paciente. Uh -huh. Pero bueno, sí, puede haber casos. Eh, suele pasar eh, eso eh, con aquellas tipos de personalidad muy obsesivas, ¿no? muy controladoras, muy estrictas para consigo mismo ¿no? en uh -huh. sus actividades y eso entonces... Eh, se torna un poco adictivo la medida, el control, la balanza. Bueno, hay determinados claro. tipos de pacientes que se empiezan un poco a obsesionar con eso y sí, pueden irse hacia el otro extremo, digamos. no Entonces uh -huh. hay que trabajar un poco los grises. Claro. Porque, a ver, ni el sobrepeso ni la delgadez extrema. Total. Porque se ve mucho también en los pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, ¿no? Uh -huh. Que de repente en un mes o dos meses o tres meses bajan mucho mucho peso de golpe sí, sí. y no se reconocen claro. o sea, hay un tema de, hay que trabajar sí. mucho esto no lo que no pasa rec... naturalmente en la adolescencia quizás, claro, producido claro, hay todo un trabajo de duelo del cuerpo perdido, del obeso uh -huh o del quilaje perdido, donde aparece un nuevo cuerpo que también hay que trabajar sobre ese nuevo cuerpo. ¿Y qué emociones le genera a, a estos pacientes cuando están pasando por ese proceso? ¿Qué emociones? Claro, de repente se angustian, eh, eh, no sé, están como eufóricos. Eh. Eh, no, no, generalmente, a ver, eh, si un paciente que se va a someter a un tipo de, de cirugía bariátrica, hay muchas cirugías que no prosperan, pero eso claro. es porque no hay un, tra un trabajo psicológico por detrás. Claro, no, Un paciente no puede decir, bueno, yo mañana me opero, y entonces bajo, porque eso no, no no prospera, vuelven a engordar y hay varios casos eh, conocidos, ¿no? A nivel eh, argentino o de famosos que hemos visto que se han hecho bariátricas y no, no funciona. ¿Por qué? Porque si no se mueven las estructuras inconscientes, vamos Tal a lo cual. mismo, porque comemos eh, con las emociones, comemos con la ansiedad, comemos con la compulsión, comemos más psicológicamente, ¿no comemos? Ay, como cuando decimos, yo, veo porque, yo como porque veo. No, por ejemplo los niños, yo tengo hambre pero de panchito, me sabían decir mis sobrinos, ¿viste? O tengo sed pero de gaseosa, le dabas agua y la quería. Por bueno, ahí está la diferencia entre el apetito y el hambre también. Exactamente. Eso, los nutricionales. eso lo trabajamos mucho, eh, poder reconocer la diferencia entre lo que es apetito y hambre, ¿no? Uh -huh. Eso... Eh, ¿Y cuáles serían las diferencias para remarcarlas entre el apetito y el hambre? Bueno, el apetito es algo más cultural, es algo más psicológico, ¿no? Como me eh, llueve, tengo ganas de comer tortas fritas. Pero es automático. Me decía un paciente, ¿eh, ¿cómo hago ahora? Si Voy a viajar a Bariloche sí. y no puedo comer chocolates. Bariloche igual chocolates. Totalmente. Eh, vacaciones en Centroamérica igual all inclusive. O sea, el, el exceso, eh, bueno, eso está en la decisión de cada uno y en la voluntad de cada uno, pero más allá de eso, en el trabajo y en el objetivo que cada uno tiene. Totalmente. Pero bueno... Y el hambre es una sensación física, totalmente física, ¿no? Me siento claro. débil. El hambre, eh, a ver, vos una galletita eh, te podés llenar y sí. ya está. Sí. El apetito es voraz. El apetito no, no conoce el límite. Quiere sí. específicamente algo. Claro. ¿no? Como después de cenar quiero el chocolate. Bueno, eso mm. ya, ya está, ya cenaste. Tu a cuerpo ver, va a estar bien, digamos, te, a te, nivel te, de nutrientes. Te explico la diferencia <risas> básica, digamos. Sí. Aquellas personas que se manejan o que comen por hambre, son delgadas. Las personas que tienen sobrepeso están comiendo exclusivamente por apetito. Claro. Siempre hay una nutricional de la... Una profesional de la nutrición, una nutricional de la profesión iba a se, me, se me cambiaron. <risa> se, entendió, se entendió igual. <risa> una profesional de la nutrición que solemos consultar aquí en el verteb que ella siempre nos marca esto, la diferencia entre el hambre y el apetito. El apetito vas a tener ganas de comer algo específico, sí, el bien. hambre vas a comer, no alocadamente, pero lo que haya. Y ahí claro. también reside otra cuestión, qué es lo que hay en tu hogar, en tu heladera, en el ámbito laboral donde permaneces mm. para que cuando tenés ese hambre, bueno, cuál es claro. lo, lo primero que encontrás o con qué te generás uh -huh. esta satisfacción. Y ella incluso también, esta profesional de la nutrición, ella marca que cuando alguien accede a hacer el, el consultorio y este proceso de aprendizaje, una, que creo que varios lo replican quizás, erradicar el tema de las dietas, sino la construcción sí. de un hábito de alimentación saludable consciente, uh -huh. nutritivamente uh -huh. hablando también. Y por otro lado, ella también les da la posibilidad a sus pacientes de describir cómo se sienten a la hora de comer. Hmm. Y por ejemplo, ha descubierto que alguien que come solo en su casa se come todo alocadamente. Hmm que si está con gente no se va a controlar y va a ser no, más sí. cordial, por mm. ejemplo, o cada cual ha tenido su emoción según lo que le ha pasado en diferentes cuestiones y cómo la emoción también, o la producción de pensamientos, mm. lo que pasa en, en la psiquis con lo que ustedes mm. trabajan, va a influir que es lo que vos también nos venís contando. No, totalmente. ¿Por qué se da esto de que, por ejemplo, uno cuando está solo se come todo? <risa> si se puede, eh, aunque sea de algún caso particular desde el psicoanálisis, este, y por qué cuando está con gente es como que bueno, me mido un poquito y la más? mirada del otro. <risa> la mirada del otro siempre influye muchísimo. Eh, la imagen <risa> y qué le voy a mostrar al otro, ¿no? Como hay una persecuta en algunos pacientes, ¿no? De, bueno, socialmente como una cosa y cuando voy a casa como otra. Claro. Eh, asociado tal vez un poco a la, a la vergüenza y a la mirada, ¿no? El, el tema de, de la comida tiene mucha influencia en la mirada, en la mirada del otro. Eh, que bueno no todos no bueno hay gente que no tiene pudor en comer y se muestra comiendo cantidades pero bueno la mayoría bueno sí suele hacerlo a lo mejor a veces en soledad en otras claro. situaciones Marina y acá justamente hablábamos del sujeto de la programación mental que se puede hacer del abordaje de mover este inconsciente como como uh -huh. vos bien marcabas y tanto más que ya vamos a puntualizarlo ahora el factor externo que tiene que ver quizás con la industria, con la actualidad, si bien personas con esta problemática, con la obesidad, han existido a lo largo de las épocas uh -huh. de atravesado, incluso en un momento, si hablamos desde otra mirada que tiene que ver con la belleza, en un momento los cuerpos quizás más rellenitos, por definirlos de alguna manera, con más respeto, claro, era lo que se pintaba en ese entonces, por ejemplo. Hoy tal vez esto se juzga algo más, si bien cada cual elige con su cuerpo lo que quiera hacer, pero ¿cómo influyen estos factores externos? Eh, generalmente, bueno, en otras épocas, a ver, épocas pasadas eh, hasta se pintaban las mujeres rellenitas en los cuadros de arte y eran una belleza Bueno, y en o sea, Centroamérica eh, no está como eh, la mujer voluptuosa, eh, sería la más atractiva de repente Miami también se me viene en, en, ¿no? Como que la, la persona curvilínea, tipo lo que Kim, Kim Kardashian, en donde tiene acá Claro, a pero Jair ahí en... hablas de voluptuosidad en la cuestión claro. de lo que, que a través de lo visual, digamos, sí. en una mujer, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Otra cosa me parece que es la obesidad, en sí, lo, lo corpulento. No, no, sí, claro, totalmente. bueno, eh, digo que antes, eh, a ver, había que estar rellenito, ¿no? La mirada materna ah. era, eh, mi hijo tiene que estar rellenito entonces eso era igual a salud está claro. saludable si está rellenito está saludable el flaco enfermo y el, si está flaco está débil claro ¿No? flaco sí. igual debilidad rellenito igual a saludable eh, bueno eso fue fue quedando y en algunas familias actualmente es sí. así no sí. mira qué flaco que está y no estará débil vamos a hacerle análisis no sí. porque si hoy en día está demostrado digamos de que bueno la delgadez con unos buenos análisis eh, es mucho mejor que una diabetes, por ejemplo, en un niño. Claro. Eh, o lo que, las consecuencias que trae la, la, la obesidad en la adolescencia también. Mm. Uh -huh. Marina, y en este abordaje profesional que vos eh, haces y que acompañas a estas personas, fundamentalmente te enfocás en adultos, jóvenes... Eh, hace cuatro o cinco años que me estoy abocando a lo que es adultos. Uh -huh. eh, trabajo de manera individual en el consultorio con pacientes, con niños, con adolescentes, con adultos. Uh -huh con otras cuestiones uh -huh. eh, y puntualmente lo que hago eh, en compulsión que es el nombre que le puse a, a, a mi página o, o al grupo uh -huh. eh, que justamente es compulsión con n sí. y no con mp como debería eh, escribirse eh, justamente porque hay algo que nosotros definimos en psicoanálisis que es la pulsión de vida aquello uh -huh. que pulsa y, y lo que nos hace vivir y lo que nos ata a la vida porque el sobrepeso y la obesidad mórbida generalmente están más ligados a la pulsión de muerte uh -huh. que a la pulsión de vida. Uh -huh. No es alguien que se está, a ver, como suicidando. Como en autodestruyendo. O autodestruyendo en, en cuotas uh -huh. lentamente. Claro. Y no es una cuestión estética. Uh -huh. Es el sobrepeso, la obesidad. Eso es lo que yo trato de un poco transmitir. Que no es una cuestión de estética solamente. No. Hay muchas consecuencias graves asociadas al sobrepeso uh -huh. y a la obesidad. O el ACV, la hipertensión. Eh, arterial Bueno, que hablabas recién hace un rato, que mm. hoy es el día de la hipertensión... Pulmonar. Pulmonar, Pulmonar bueno. Eh, todas las consecuencias físicas que trae eso. No es una cuestión de estética. Mm. O sea, no es... Eh, la comida es... Puede ser un remedio, pero puede ser un veneno también. Totalmente, mm -hmm. y más Hay, hoy. Y más hoy. Tal cual. Más hoy. Eh, pero bueno, básicamente trabajo con adultos. Mm -hmm. Con adultos eh, en grupos... Eh, Justamente con esas imágenes que estaban pasando ahí, sí. eh, llevo material, llevamos eh, algún chiste, llevamos algo. Y si no, bueno, con lo que traiga el paciente, ¿no? como Cómo estuvo en la semana, cómo fue su semana. Sí. Eh, el trabajo con otros en la misma situación, ¿no? Eh, con sobrepeso, uh -huh. eso genera una identificación y una fuerza que te da el grupo... Eh, a, a continuar y a seguir eh, y bueno, y que no, no soy yo sola la que tengo el, la situación esta problemática, no claro. estoy lidiando sola con esto. Exacto. Eh, actualmente, ¿cuántos integran el grupo? Eh, varios, eh, a ver, entre 8 y 10 personas, uh -huh. eh, uh -huh. por ahí se desglosan, lo, lo desglosan en dos grupos. Uh -huh. eh, bueno, el tema de los grupos no está muy en auge, no todo el mundo se anima, mm. entonces... Sí, bueno, quizás primero tiene que ser un proceso más personal, individual, para luego. Claro, a veces... Y después entender lo valioso, imagino, de cada proceso, porque en ese intercambio, cada cual, habrá un intercambio con tu guía, pero de, de, de un aprender, de la experiencia del otro, ah, mirá, yo pasé por esto y ya lo superé, o a mí me está pasando, puedo quizás probar de hacer esto. Claro, y consumo, respeto, con guardando el secreto mm. profesional, digamos, lo que se habla en el grupo... Eh, se habla exclusivamente ese día, en ese momento, claro. se desconecta el celular, es claro. un encuentro con uno mismo, no puedo estar pendiente de las redes sociales porque Exacto. justamente la idea es ponerme a trabajar aquellas cuestiones. Y bueno, algunos, algunos pacientes pasan primero por un trabajo psicológico individual para luego ¿no? sumarse a los grupos mm. de compulsión. Y otros pacientes que no tienen problema y que están abiertos los grupos. Y a, mm. No es fácil, eh, no todo el mundo no. está dispuesto... A ver, eh, algunos me dicen, sí, yo eh, me gusta hablar, me encanta hablar. Sí. Bueno, sí. hablar, nos gusta todo hablar. Exacto. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estuvo tu semana? Perfecto. El tema es, es hablar de tu inconsciente. Mm. Es, es poner en palabras aquello que los pacientes expresan como un vacío, como una falta algo a llenar, ¿no? Mm. como algo a llenar, y pero la comida llena esto o claro. tapa un dolor. Mm -hmm. eso, eso es lo que se escucha mucho: en eh, mm. tapar un dolor, llenar un vacío. Me siento vacía. Me siento vacía sí. estando completamente con sobrepeso. Llena. Mm. ¿Cómo claro. es eso? ¿Cómo en es contraloratorio, claro? ¿Cómo es eso de que te sentís vacía? Y bueno, en algunos pacientes el sobrepeso también es un mecanismo de defensa, uh -huh. eh, los hace sentirse fuertes, uh -huh. los hace sentirse con determinada presencia uh -huh. frente a otros o en algún lugar. Bueno, se ve en algunos pacientes varones con sobrepeso, uh -huh. esa cuestión. Eh, y también está muy asociada a la sexualidad. Eh, a ver, así como trae problemas sexuales, también tapa problemas sexuales. Uh -huh. Porque algunas pacientes, bueno, deciden engordar para que nadie me vea. Mm. O para que nadie se fije en mí. Claro. ¿No? Eh, o pasaba, como decías vos, ¿qué pasa cuando empiezan a adelgazar? Y bueno, cuando empiezan a adelgazar, empiezan a recuperar aquella forma que estaba perdida, la cintura, uh -huh. ¿no? Eh, es un bienestar. Eh, la es... forma femenina que uh -huh. estaba totalmente tapada por, es, por esos... Por esos kilos de más, uh -huh. y eso a veces incomoda a las mujeres. Uh -huh. Me empiezan a mirar, me empiezan a, a piropear, me siento más mirada. Claro. A veces es una cuestión eh, uh -huh. únicamente personal. Sí, sí, sí, sí. Eh, eso a veces incomoda, avergüenza. No estoy acostumbrada, ¿no? Uh -huh. Tantos años de sobrepeso, no estoy acostumbrada a esto. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a recaer. Vuelven a recaer porque inconscientemente están buscando tapar otra vez la figura femenina para no ser mirada, para no ser deseada, por ejemplo, por un hombre. Entonces hay que, hay que como ver en, en cómo funciona el inconsciente de cada persona, digamos. ¿Por qué tengo este sobrepeso? Bueno, puede ser por la infancia, puede ser por el complejo de Edipo, puede ser por la compulsión, la familia, el entorno, lo social, los vínculos. Muchos factores. ¿sí? Muchos factores. Marina, y en este caso yendo a lo inicial, en esta experiencia que tenés con los diferentes pacientes, quienes uh -huh. se acercan y continúan, quienes quizás se acercan y no resisten y quizás después vuelven, pero ¿qué es eso que le da el impulso de decir, bueno, voy, me acerco? Tal vez porque empiezan en la nutrición y van hacia la psicología, empiezan por la psicología y luego van a lo demás, pero en, en su interior, mental, emocional, sentimentalmente ¿Qué es lo que lo lleva al menos a acercarse a la posible solución? Eh, bueno, una excelente pregunta Porque la mayoría de los pacientes que trabajan en el grupo O de manera individual eh, A ver, ellos refieren a que ya están cansados de dietas Y de, y de libros y de años Incluso algunos eh, tienen sobrepeso desde la infancia Carrean sobrepeso desde muchos años Entonces quieren probar y, y, y no, esto es un nuevo auge también que se le da a lo emocional, a la comida, a la psicología o al psicoanálisis aplicado a esto, digamos, antes no estaba tan en auge. Eso. Entonces el paciente dice, no, me estoy dando cuenta que hay algo en mí que me lleva a comer y después vomitar, o hay algo en mí que me lleva a comer hasta explotar, claro. hasta reventar. Algunos eh, necesitan sentir eso, esa, esa sensación eh, espantosa o horrible. Eh, pero bueno, que tiene que ver con situaciones dolorosas que están viviendo ellos total ¿no? algún duelo, alguna muerte de un familiar no sé, muchas cuestiones que pueden llevar a una persona a comer eh, por demás mm. una cosa puede ser el atracón y otra cosa es cuando ya es un estilo de vida mm. y se repite el atracón todos los días y todo el tiempo eh, ahí donde vemos lo que es una adicción ¿no? lo que es comer para vivir o, o vivir para comer mm -hmm. como, eh, como este exceso este desborde, este sin límites, hace que el, el paciente, digamos, eh, se pregunte, y bueno, ¿y qué me pasa a mí con la comida? Eh, es difícil llegar a esa pregunta, más si no pasaste nunca por una experiencia con un psicólogo, con un psicoanalista, pero bueno, los mismos pacientes a veces eh, comentan, bueno, yo voy a un grupo, o yo hago terapia, o, y a mí me ayuda, y a mí me hace ver tal cosa, y me, me pude escuchar... Eh, eh, o me pude parar y ver que tengo un, un problema con la comida y que y no vas hay... a saber qué mundo descubrir, que tal vez es el que lanza a toda esta adicción a la comida. Es un, hay mundo, ahí? es un mundo por descubrir que es el inconsciente mm. y que es para valientes, siempre mm -hmm. lo digo, y esto no lo digo en relación solamente a la comida, ¿no? Quien empieza mm. una experiencia de análisis o psicoanálisis a poner el inconsciente a trabajar con un psicoanalista mm. y es para pocos valientes, mm. Eh, no estamos preparados para encontrarnos con el inconsciente y trabajar la infancia y trabajar nuestros primeros años de vida que son, digamos, eh, aquellos momentos a veces traumáticos que han quedado marcados, tapados, reprimidos pero que en algún momento tenemos que poner a trabajar en el consultorio, Porque en también. el diván eh, ¿no? con lo que el paciente trae generalmente nosotros no trabajamos con remedio trabajamos con la palabra uh -huh. y simplemente con la palabra aparece el inconsciente se manifiesta en algún punto eh, entonces bueno, los pacientes se van con alguna pregunta con alguna cuestión que quedaron pensando eh, puede, puede parecer que traen un sueño o que sueñan el inconsciente no solamente se expresan las palabras también se expresan algún chiste en un acto fallido te pasó a vos recién, ¿no? Nutricionist nutricionistamente hablando, no sé qué, cómo dijiste, un, bueno. nutrición de la profesión decir, y me había ahí cuando dije Perfectamente, ahí es ahí un acto fallido, ¿no? Sí. Que en, en, un, en una sesión, en un análisis en un consultorio, eso se puede desplegar tranquilamente y claro. podríamos hacer un, un excelente trabajo, una excelente sesión, si estuviéramos en un análisis Esas pequeñas eh, eh, tropiezos de de la persona, de lo que trae, nos llevan a eh, poder analizar pequeñas cuestiones del inconsciente. Uh -huh. ¿no? Puntualmente, bueno, puede venir por un problema de sobrepeso y terminar hablando de la madre. Claro. Puede ser, tal cual. Terminar hablando de su relación con la madre uh -huh. o de su relación con la teta uh -huh. o de que lo angustia el hecho de tener que tomar una decisión y no atreverse a tomarla. Bueno, como pasa con algunas ideas de los obsesivos, ¿no? Tengo que decidir por un trabajo o por otro y mientras tanto, en el mientras tanto, en el no decidir, bueno, esa ansiedad hay que ver cómo trabajarla. Claro. Uh -huh. Algunos, bueno, van a correr, otros uh -huh. se ponen a estudiar, eh, otros se ponen excesivos con el trabajo, hay adicciones al sexo, adicciones a, a sustancias. Hay, y hay adicciones a personas también. ¿Y cómo sería eso, adicciones a personas, la <risa> bueno, verdad? Ahora... Lo que diríamos, algo tóxico. La... Algo, algo tóxico, ¿no? Eh... Viste que hoy se, al sujeto se le dice, es un tóxico, es una tóxica. La tóxica. La, toxic. la, toxic, <risa> la tóxica, tóxica. Sí. sí, claro, cuando... Eh, la relación con una persona se torna tóxica, mm. asfixiante, sin límites, cuando alguien demanda, a ver, una relación entre madre e hijo también puede ser Totalmente. tóxica. Totalmente. Puede haber una dependencia y eso se ve mucho en el consultorio, ¿no? Cuando vienen los niños eh, y bueno, uno termina trabajando mucho más con los padres que con los niños. Sí. Porque hay una, una dependencia y una simbiosis a veces generada, mm. bueno, y hay que poder animarse a soltar a ese niño y, y bueno a respirar. Eh. A veces, bueno, los chicos utilizan a veces la comida como forma de defenderse frente a alguna madre voraz, por ejemplo. Mira. Uh -huh. Algunas madres eh, que están todo el tiempo encima, eh, siendo absolutamente madre y no mujer. Uh -huh. Entonces, a veces los niños buscan eh, formas de defenderse de eso. Claro. Bueno, pueden ser millones. Eh, pueden ser que le vaya mal en el colegio, uh -huh. eh, empezar a hacerse pis en la cama, eh, a comer de más. Bueno, qué sé yo, el niño justamente tiene pocas herramientas. No uh -huh. está preparado para hablar, para enfrentar. Claro. Para... Entonces, bueno, a veces la comida... Nosotros trabajamos mucho con, con los dibujos, ¿no? con, con el juego. bueno, Hay formas de trabajar con los niños eh, fundamentalmente para ver qué, qué, qué situación de dolor está sufriendo por la cual termina, ¿no? por ejemplo, con sobrepeso, mm. o por ejemplo, haciéndose pie en la cama, o porque de repente iba bien, nació un hermano mm. y empieza a ir mal, empieza a ir todo mal en el colegio. Bueno, hay muchos, hay muchos factores. No se puede generalizar, claro. por eso siempre es eh, muy rico trabajar de manera mm. individual y el caso por caso, porque cada, cada sujeto es diferente. La historia, la época, a ver, no es lo mismo la época pasada donde había un padre más presente, la época del siglo XIX, siglo XX, estaban más marcados los ideales, eh, había ideales a seguir, modelos claro. modelos paternos, hoy en día hay caída del ideal paterno, ¿no? Eso se ve muy claramente, hay un avance de la mujer que asusta un poco, ¿no? Eh, y bueno, esas consecuencias en una época del siglo anterior a estas trae diferentes síntomas claro. y psíquicos también. Sí. Uh -huh. Marina, y en este caso preguntarte también, porque escuchamos quizás eh, a gente uh -huh. que tal vez no llega al extremo ni de tener estos trastornos directamente alimenticios que se pueden traducir en una bulimia, en una anorexia o en la obesidad. Pero que sin embargo hay una relación que es tóxica con la comida, tal vez no frecuentemente, pero hay un ir y venir. Y en ese caso también imagino que debe ser importante poder tratarlo, aunque no se dé ninguno de los extremos. Eh, claro, eh, tenemos pacientes, digamos, pacientes que vienen exclusivamente, a ver, y que los atormenta... Tener 4 kilos de más, por ejemplo. Y uno dice, lo llegué a escuchar a alguien que tiene 40 kilos de más, y sí. bueno, ¿de qué se queja? Uh -huh. Se queja de lleno. Eh, pero bueno, a ver, para cada paciente lo que trae, como puede ser un miedo, tenerle miedo a, a, la, a las cucarachas, o tenerle miedo a volar, que para otro eh, es, es la nada, misma. Es la nada uh -huh. ¿no? Bueno, para alguien que tiene 40 kilos de más, es tan traumático como para alguien que venga y que se obsesiona con que tiene 4 o 5 kilos de más y no lo puede bajar. Uh -huh. Entonces, bueno, vienen tal vez con esa inquietud y bueno y esa, y esa obsesión. Y bueno, hay, hay que trabajar ahí un poco con, con cierta flexibilidad. Hay mentes uh -huh. que son muy, muy estoicas, muy estructuradas, muy... No como pasa con la, con la limpieza. Hay gente que, uh -huh. que es adicta. Bueno, tengo muchas pacientes que son adictas a la limpieza, a limpiar sobre lo limpio. Y por qué se da eso de esa adicción, por ejemplo, ¿O qué a lectura la se hace, a la limpieza, claro, exacto. Claro, eso tiene que ver con una compulsión, ¿no? Como como la obsesión de eh, cerrar de noche la puerta con llave, sí. corroborar las cerraduras, corroborar las cerraduras. La gas. Claro. A veces vamos y, y venimos y de ¿no? vuelta, ¿lo todos ¿lo tenemos hizo? algún tipo de, de adicción <risa> en, en relación a, a controlar ciertas cuestiones, más en un mundo o una sociedad tan insegura en la que, en no, la que vivimos. Claro. ¿no? Sí. Eso exacerbó ciertas obsesiones, por ejemplo. Claro. Pero bueno, ya cuando estás tres o cuatro veces lavándote las manos uh -huh. y comprobando todo el tiempo, llega un ritual obsesivo uh -huh. eh, que ya nos damos cuenta que... Nos... El Que picaportea todo el tiempo. Yo claro. le digo, vas a sacar el picaporteo. Claro, bueno, Yo pues... tendré lo mío, por supuesto. <risas> Pero... la, la pandemia eh, trajo esta obsesión del alcohol en gel. Justo, claro. en el día de, de, de la higiene. Del ¿no? Hoy es no ¿no? el de día de la higiene, bueno, las manos, bueno bien, bien de... De lo obsesivo, la pandemia exacerbó, sí. si había alguien que tenía alguna patología o sí. obsesión conductas. por la limpieza de la sí. casa, ciertas conductas obsesivas sí. en relación a la higiene, eh, la pandemia exacerbó todas estas conductas preventivas, bueno, más allá de, del miedo, ¿no? porque uno, sí. no solamente en los medios de comunicación, sino que veíamos mm. que parecía que antes era fuera, ¿no? que, sí. o que era de otros, hasta mm. que empezamos a ver casos propios de de COVID y de muerte cercana entonces bueno, uno exacerbó todos los cuidados extremos y cuando hablamos de extremos, ahí está lo patológico claro en el extremo en, en poner algo, en, a ver tengamos una, una conducta no tan extremista no tan obsesiva con, con estos rituales pero eh, bueno, no sé cómo, cómo terminé hablando de los, de los rituales, por una pregunta que hiciste vos claro, de eh, qué lectura hacías por ejemplo a estas personas que quizás son tan obsesivas con el tema de la limpieza Claro, trabajar un poco con, con el gris. A ver, trabajar con un poco con, con la flexibilización. Porque la persona que es, que es obsesiva por la limpieza está todo el tiempo borrando. Mm. Borrando pisadas, borrando huellas está todo el tiempo pasando la mopa o pasando el trapo a piso Tal o, cual. o pasando y eso lo puedo asociar por... desde mi ignorancia absoluta con algo de un vínculo quizás que pueda rondar algún trauma de la infancia también que o sé sea, quizás mi inconsciente podemos asegurar que quizás el inconsciente se me manifiesta de esa manera generalmente todo tiene un origen, todo mm. tiene una explicación eh, psicológica, inconsciente, hay que ver a esa persona ¿Qué, ¿Qué pasaba en su casa? A mm. lo mejor, no sé, no, nada que ver, a lo mejor no eran obsesivos por la limpieza, a lo mejor eran muy quedados, muy desprolijos y entonces, mm. para no ser como mi mamá, dicen claro. algunos pacientes, como no quiero ser como mi mamá, entonces soy obsesiva por la limpieza. Claro. ¿no? Como esa esa contracara contra de justamente, claro. o, o termino siendo parecido a mis papás... O todo o lo, lo contrario. contrario. Y eso no deja de ser síntoma. Claro. Cualquier crianza, digamos, ¿no? nosotros como, como analistas, digamos por más que tengamos los libros y el estudio, vamos a dejar consecuencias psicológicas en nuestros hijos. Claro. Eso es inevitable. Y nuestros hijos el día de mañana tendrán que ir a, a hacer alguna especie de tratamiento por algo que dejamos nosotros. Es inevitable. Y eso va a ser siempre. Porque eso se transmite de generación en generación y porque... Somos... no hay nadie pulcro al 100% <SSSSsk> No, <todas SSSsk> porque, <las cuestiones. SK> porque desde el momento en que nacés Venís a un mundo con un nombre propio Que te pusieron otros ¿Sí? Y venís a un mundo hablados por otros Y que ya otros te desearon Algunos sí. padres te desearon, algunos sí. padres te buscaron Otros padres no te desearon, otros sí. padres no te buscaron Y bueno, eso trae consecuencias Tanto por exceso como por, por defecto claro. eh, Entonces bueno, hay que ver como no sé a ver, eh, en, en la vida de cada uno en la historia en la historia del sujeto uh -huh. eh, qué tiene que ver ese síntoma en su vida claro, claro. Bueno y todo esto partió de la adicción y la obesidad en este caso que por supuesto siempre van a quedar muchas cuestiones más por indagar así que seguramente lo podamos volver a hacer pero volver a agradecerte enormemente por tu tiempo y por la predisposición por haber venido así que gracias. No, ustedes muchas gracias por la invitación y por supuesto que vendré con alguna otra temática así que le interesa. Y me encantó también, quería agregar este, la, la facilidad con la que tantos términos por ahí complejos, ¿no? Uh -huh. Es de tu profesión, lo, lo, es muy gráfica tu explicación, muy simple de, de entender, y eso se, se agradece. Eh, la forma de llegar a vos en Facebook, con pus, Compulsión, la excepción tienen que buscarlo, NP en este ah, caso. Ah, sí, NP. <risas> compulsión eh, es una página de, de Facebook, ahí tienen mis datos, bueno, creo que lo, lo estuvieron pasando ahí. Eh, y ahí pueden encontrar también mi, mi celular y ponerse en contacto conmigo para aquellos que, que quieran comenzar la experiencia del análisis. De igual manera, algunos quizás no tienen redes sociales, ¿podrías repasar directamente tu número de teléfono? Sí, por supuesto, 1530-8472. 30 Psicoanalista Marina Lerdes, que como nos decía, hace el abordaje de diferentes aspectos, pero fundamentalmente hoy repasamos lo que tiene que ver con la adicción la comida y lo que esto genera como consecuencia, en este caso, el sobrepeso. Gracias una vez más. Muchísimas gracias. Okay. Seguramente nosotros vamos ya, vayamos a lo de siempre. Eh, sí, exactamente, a la tanga. sí me lo ha informado Juan, pero quédate del otro lado porque todavía queda mucho más de la A a la Z. Y seguramente venga música también. BRTV.